Hola a todos de nuevo, hoy vamos a ver las shape keys o claves de forma en Blender 2.8, así que vamos con ello. Vemos que tenemos el programa ya arrancado, seleccionamos el cubo que aparece por el defecto y lo eliminamos, porque vamos a trabajar con la monita Susan. Muy bien. La tenemos ya en pantalla. Duplicamos la vista porque vamos a trabajar en varias vistas a la vez para ir comprobando los resultados. Añadimos un modificador de tipo Subdivision Surface a Susan para que tenga un poquito más de resolución la malla. Y y la suavizamos. Muy bien. Ahí tendríamos una vista frontal. Y aquí tendríamos una vista lateral. A continuación vamos a empezar a crear ya lo que son las claves de forma. Así que con el objeto seleccionado nos vamos a venir aquí shape keys y añadimos lo que sería una base muy bien eh, además de la base vamos a crear la clave número 1 que sería en este caso eh, los ojos cerrados bien hay varias formas de editar la malla pero en principio nosotros lo vamos a hacer mediante la edición normal. Así que entramos en el modo de edición, seleccionamos las aristas y... Vale. Seleccionamos lo que sería el perímetro del ojo completo. Muy bien. Si sí, ahora pulsamos el modo proporcional y marcamos la opción para que afecte solo a la parte de la malla que está conectada. Vemos que podemos empezar ya a trabajar con ella. Se deformará. Pulsando con la rueda del ratón controlamos la cantidad de malla que va a verse afectada por la deformación así, sin miedo le vamos a meter de momento así para que cierre el ojo pero como vemos el ojo sobresale todavía respecto a los párpados que permanecen cerrados muy bien, vamos a desplazar lo que serían los párpados para que cubran el ojo Vemos que el párpado superior ya cubría el ojo, pero el párpado inferior todavía se resiste. Bien, para solucionar esto lo que vamos a hacer es entrar en el modo de visualización alámbrico, pero vemos que la visibilidad todavía es demasiado compleja, por lo que vamos a desactivar el subdivision surface para que no se vea en el modo de edición. Ahora ya se nos ha simplificado un poco, pero seguimos teniendo que que vemos que está un poco todavía complicado. Este. Vale. Y ahora sí, ahora ya vemos que cubriría el ojo. Vamos a seleccionar este vértice y este vértice. y los desplazamos un poquito. Vale. Vemos que tendríamos el parpadeo en un ojo. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos pasar esta forma al otro lado? Muy bien, nos vamos aquí. Y lo que vamos a hacer es, eh, con el valor completamente activado, creamos una nueva forma desde la mezcla. Desactivaríamos ahora el valor primero, inicial, poniéndolo a cero. Nos volvemos a esta forma, lo pulsamos y vemos que está colocada en el mismo sitio. Sin embargo, ahora, si volvemos aquí a pulsar, y pedimos que haga una, un espejo de la forma, pues ya tendríamos por un lado el parpadeo en el ojo izquierdo y el parpadeo en el ojo derecho. Cuando se activan los dos, evidentemente, se cierran ambos ojos. A continuación vamos a crear otra forma, pero vamos a utilizar para ello otro método distinto. Bien, creamos una forma desde cero y ahora lo que queremos es hacer una sonrisa. Nos vamos a ir al modo de escultura y aquí habrá que poner el valor completamente activado dentro de las herramientas. Eh, vamos a escoger eh, la deformación elástica y como queremos hacer una sonrisa, pues vamos a ir modelándola. También podemos utilizar la otra herramienta que es la de arrastre y vemos que ya tendríamos la sonrisa perfilada. La denominamos de la manera ya definitiva para no perdernos muy bien e incluso podemos añadir por ejemplo lo que sería un fonema que sería el o con la tecla A, o sea con la boca completamente en forma de o vale para ello nos vamos aquí y lo mismo deformación elástica Vemos que si el valor está en cero, la herramienta no actúa de la manera adecuada. Y aquí ahora sí que podemos ir cambiando la forma de la boca hasta conseguir lo que queramos. Bien, en otros vídeos iremos viendo cómo configurar unos controladores para poder precisamente controlar esas formas e ir animándolas según queramos. Pues nada, nos vemos.